Hoy vamos a hablar de los límites a los adolescentes, sí. sobre todo el, el tema pospandemia, ¿no? ¿Qué claro. pasó? ¿Perdieron límites? ¿Se pusieron más límites? Sí, ¿Qué, ¿qué pasa con los chicos, no? Que de repente vieron frustradas todas sus aspiraciones, todos sus proyectos, uh -huh. todas sus rutinas y eh, un día se volvió a la normalidad se si quiere cómo volvieron volvieron con todo desenfrenados claro qué pasó ¿O con se el los viaje puede contener qué todavía? pasó con los viajeros egresados? qué pasó con la fiesta de quinto año bueno algunos se la perdieron cómo se están cobrando esa ¿Mm? cómo cómo frenarlos no pude presentar campera terrible bueno ¿Vamos a hablar con él de ellos, de los adolescentes y la pospandemia. Por supuesto, ya estamos en contacto con Alejandro Schuchman, que es psicólogo especialista en infancia, adolescencia y familia. ¿Cómo estamos, Alejandro? Un gusto. ¿Qué, qué tal, Rodi y Marisol? Un gusto grande. Sí, Yo ya mañana yendo a Mendoza eh, a hacer un montón de cosas, así que un placer estar con ustedes acá. Enseguida, Enseguida hablamos en un Aires. poquitito de qué vas a venir a hacer sí, a Mendoza, señor. porque es más que interesante. Pero también deben haber muchos padres en este momento frente a la pantalla diciendo... ¿Qué hago con este pibe? Primero, escucharlos, acompañarlos, entenderlos y ponerle límites. Okay. To, todo eso. Acabo de. casi nada. Acabo de hacer un vivo en Instagram hablando de, de adolescencia, que es uno de los temas que a mí más me ocupa y me preocupa. Yo soy padre, además de ser psicólogo, y tengo cuatro libros escritos sobre esta temática dirigidos a, a los padres y a las madres. Y a ver, la adolescencia es sencilla si sabemos entenderla ¿sí? eh, yo ahora estoy con una computadora unos auriculares, ustedes están en Mendoza yo en Buenos Aires y podemos estar hablando y esto requiere toda una tecnología, toda una ingeniería que es muy compleja y bien utilizada, permite que esto suceda en la adolescencia es exactamente igual los adolescentes dan señales los adolescentes piden ayuda ¿sí? los adolescentes no son una caja negra que tenemos que descifrar es mucho más sencillo de lo que parece necesitan los límites, esta es la primera cuestión que tenemos que saber los adultos ¿Sí? el límite es amor es cuidado y es contención ¿Mm? obviamente esto que decían ustedes en la, en la previa a la nota en la pandemia el, el mundo entero se ha visto Detenido. todo lo que estaba previsto se modificó, y esto incluye en la vida de los adolescentes los viajes egresados, las fiestas, la presentación de camperas, la promo y demás. Y ahí el, el gran problema que han tenido esta generación de chicos y de chicas, que el umbral de frustración con el que venían antes de la pandemia era muy bajo, pues venían de una crianza en donde los adultos, ¿Eh? Eh, en este miedo a que los hijos sufran, no le ponen límites, le dan la vida en bandeja, entonces el umbral de frustración de los chicos es muy, muy, muy bajito. Obviamente, con semejante revolución, con la pandemia y con 24 por 7, con la familia, en lugar de estar con los, eh, con, con los amigos y, y con sus pares, por supuesto que esto fue complicado, fue penoso, eh, hubo muchos casos de, de, de adolescentes que se han deprimido. Eh, eh, no se tomó demasiado en cuenta durante la pandemia la salud mental en general, porque ocuparse de lo epidemiológico, y apenas pudieron, ¿sí? apenas pudieron, eh, salieron a cobrársela, como decían ustedes recién, eh, ante la mirada entre cómplice y resignada, más resignada que cómplice de los adultos. Eh, hubo muchos casos de desbordes, fiestas clandestinas y todo lo que nosotros ya sabemos en el transcurso de la pandemia. Eh, ahora yo diría que en, en la postpandemia hay muchos casos de adolescentes que les cuesta salir de vuelta eh, a, a recuperar la, la normalidad. Eh, tengo chicos con los que yo trabajo que son... Eh, que, que están empezando la universidad, que terminaron el secundario en pandemia, empezaron la universidad también en pandemia y les cuesta mucho encontrar el ritmo eh, eh, porque fueron dos años muy, muy complicados. A ver, lo que la pandemia puso en evidencia es lo que ya venía sucediendo de antes a los, a los adolescentes, les ha complicado mucho más por esta dificultad de los adultos en poner límites, dificultad en darles responsabilidades, capacidad de decisión y umbral de frustración. Entonces, Ahora más que nunca tenemos que acompañarlos y estar atentos eh, estar atentos a, a las señales que nos dan y a que puedan disfrutar de esta entrada gradual al mundo adulto sin riesgos complicados. Este es el trabajo, ni más ni menos. Yo lo digo sencillo y sé que no es sencillo, sé que no lo es. ¿Mm? Bien, eh, es, es muy loco, pero todos, todos hemos sido adolescentes, sin embargo es, es complejo comprenderlos, mm. ¿no? Eh, sí, sí, sí, tenemos que acordarnos Marisol, bueno vos hace poquito fuiste adolescente, sí. yo hace un rato más largo, pero <ríe> digo, eh, te, tenemos que acordarnos de cuando nosotros éramos chicos, lo más interesante estaba por fuera, eh, por fuera de la, la, la casa familiar, lo interesante está eh, en el afuera, en los grupos de amigos, en los grupos de pares, en descubrir al mundo, en enfrentar a los adultos, y a ver, eh, si los adultos hacemos nuestro trabajo bien, que es poner límites, acompañarlos, escucharlos sin juzgar, pero sin negociar con aquellas cuestiones peligrosas, los adolescentes van a hacer también su trabajo y tratar de romper los límites que nosotros les ponemos. ¿Eh? Y todo va a funcionar bien A ver, eh, caja de herramientas para los, los, los padres y las madres que están mirando eh, Cuando los adultos dicen Yo no puedo comunicarme con mi hijo porque mi hijo no me quiere hablar digo, ¿Vos cómo te dirigís a él? Y yo le pregunto si ordenó la pieza, si estudió, si hizo la tarea, okay. si preparó la mochila Y obviamente yo si soy tu hijo no voy a querer ¿eh? si, si sos el inspector Gadget, sos un detective que me está interrogando <risas> todos los días de mi vida No voy a querer charlar con vos y contarte cómo estoy ¿Mm? Abramos espacios de encuentro, salgamos a caminar, propongamos actividades en conjunto, aunque nos digan que no, aunque nos digan que no, ¿sí? Abramos esa alternativa y busquemos en dónde hacer un punto de contacto con nuestros hijos, metámonos en el mundo de ellos, che, a ver, contame cómo es esto del streaming de los youtubers, ¿sí? Contame un poco, nos sentamos en la habitación con ellos y vemos en qué están metidos. Y ahí empezamos a armar diálogo, a recuperar la confianza y, no se... y a ver por dónde ande la cabecita. Alejandro, sí. y no tenemos que subestimar el aislamiento de los chicos, porque por ahí mm. solo pensamos que están en la pieza, con las redes y demás, y en verdad hay allí un, un adolescente deprimido y, y que... Para eh, eh, claro, claro, y que en realidad está, está callando una gran angustia y una necesidad de contención. Sí, esto es clave Marisol, ver, tenemos que estar muy alertas los adultos a, a, al sufrimiento silencioso del adolescente, el adolescente tiene una tendencia, recién estaba haciendo un vivo con, con una colega y concejala de Tunuyán, no a estar dando charlas en estos días también, eh, y, y me contaba, ha habido en pandemia en general, en Mendoza en particular, en Tunuyán especialmente, muchos casos de suicidio adolescente sí. en el último tiempo, sí. y este es un tema Súper delicado. Hay muchas familias que tienen miedo de poner límites porque si pongo límites mi hijo va a querer matarse. Y ojo, a ver, la prevención del suicidio no es no hablar del tema, todo lo contrario. Los adolescentes dan señales, los chicos no están sufriendo, dan señales, se meten para adentro. Este aislamiento que vos decías puede ser el comienzo de un cuadro depresivo Una profunda tristeza que puede terminar después en un pasaje en acto eh, Pedir ayuda profesional a tiempo es la clave Yo prefiero que sobre una consulta, un pedido de consulta con un profesional A que falte, cuando vemos que nuestro hijo se retrae, si es muy, muy activo Y de repente deja de salir con los amigos o cambia el aspecto físico de repente De eh, eh, o, o, o, o si es un buen alumno empieza a irle muy mal en el colegio o pierde el apetito, cualquier cambio abrupto consultar y ver qué le está pasando y mirarlo a los ojos, eh, más allá de, eh, de la pieza ordenada y las notas del boletín que son importantes pero la verdad que son batallas en las que yo no pongo demasiado mm, énfasis en el vínculo con nuestros hijos no tiene que pasar por ahí la relación que muchas veces sí pasa yo quiero saber cómo están ¿Eh? Quiero saber si son felices, quiero saber si hay cosas que los apasionan Y si están tristes pedir ayuda profesional y ayudarlos a tiempo Que las señales están ahí, solamente tenemos que tener la disponibilidad para escucharlas y eh, no tener miedo de pedir ayuda ¿eh? Ahora, claramente los padres tienen que estar atentos a las señales Los hijos, los adolescentes ...no están atentos a los padres... ...y los padres también tienen complicaciones... ...entiendo... Sí, no sí, ...porque sí, hoy... Sí, hoy sí. ...también es salir a trabajar los dos... Uh -huh. ...la mayor cantidad de horas uh -huh. posible ...porque hay que mandarlo... ...a la mejor escuela que se pueda... ...a la mejor escuela de deporte... ...necesito que vaya a aprender inglés... ...y que vaya a la mejor escuela... ...digo, los padres también a veces... ...se meten para adentro sin darse cuenta... Sí, Rodri, eh, absolutamente. Y, y ahí yo digo, o, ojo con el estrés en niños y adolescentes. ¿Eh? Yo he recibido, yo ya no tomo nuevas consultas, pero coordino un equipo que es la red asistencial, ¿sí? Eh, y, y recibimos un montón de consultas de chicos ¿eh? pequeños y. No tan pequeños adolescentes con síntomas de estrés ¿eh? Hipertensión, gastritis, colon irritable Un montón de ¿no? trastornos que son propios de un adulto estresado De un hombre o una mujer de 40 años, ¿no? De un chico de 10 Y esto tiene que ver con la hiperexigencia ¿sí? A ver, digo, que los chicos tengan tiempo para ser niños ¿sí? y para jugar Entonces, a lo mejor no vale la pena, literalmente Invertir un montón de tiempo y dinero en que vaya a la mejor escuela deportiva Como decías, al mejor instituto de inglés pues si no, arranca a las 8 de la mañana en el colegio, termina a las 8 de la noche en el medio, tuvo que hacer la tarea y tuvo media hora para divertirse y media hora no es nada en la vida de un niño. Que tengan tiempo de jugar, que salgan, en Mendoza tiene unos lugares hermosos, es una de las provincias más lindas de nuestro país, yo tengo la suerte de conocerla muy muy bien. Digo, que los chicos hagan deporte, que tengan algún proyecto musical, que se apasionen y eso se contagia. ¿Cómo los contagiamos? Haciendo también los adultos cosas que nos gusten. Y del otro lado hay un montón de hombres y mujeres que dicen, claro, de, de decisión de psicólogo es fácil decirlo, ¿sí? ¿A, ¿A dónde pongo yo una actividad que me guste? El tiempo son decisiones. ¿eh? El tiempo son decisiones. Tenemos la obligación con nosotros mismos de darnos un rato ¿eh? para hacer aquello que nos hace bien y nuestros hijos van a ver ¿eh? que el papá y la mamá dos veces por semana hacer alguna actividad que lo divierte que lo distrae que le hace bien a la salud mental y física y que no tiene que ver con las obligaciones pues si no los chicos Rodi dicen ¿qué ser niño? les pregunto yo en las charlas y dicen es jugar es pasarla bien es divertirse y ¿qué es ser adulto? Respiran hondo y dicen preocupaciones, estrés, problema. Entonces, obviamente, ¿sí? si yo voy a un restaurante donde me tratan bárbaro, me dan de comer rico y me cobran barato, y en este otro me tratan mal, la comida es fea y es carísimo, a ese no quiero ir y ese restaurante es ser adulto. Por eso los chicos no quieren crecer, pues les mostramos ¿eh? que la vida adulta es un embole que es complicadísimo, que es un montón de preocupación. Entonces, te... contagiemos la pasión. Uh -huh. Te iba claro. a decir, ¿qué tema este de poner límites, no? Sí, poner límites es, es, es complejo. ¿eh? ¿Cómo saber poner cuándo comple... ponerlo? ¿Qué límite poner? <risa> Todos aquellos, Marisol, es, es bastante sencillo. Todos aquellos que eh, sirvan para ordenar la vida de nuestros hijos. Si nuestros hijos, si hay un adolescente que está 10 horas por día con la pantalla ¿eh? Eh, y, y no estudia, tiene 8 materias bajas, obviamente tenemos que decirle, mi amor, está la bárbaro la, la, la, la, la, la Play, ¿sí? el streaming, tus amigos y demás, pero tenés. Todas las materias abajo, así que vamos a limitar el uso de pantalla. Nuestro hijo se va a enojar, va a decir que tiene la peor mamá del mundo y algún día va a entender que lo estamos cuidando. ¿sí? Cuando nos dicen a los 13, 14 años, hacemos una previa en la casa de, ¿sí? de, de, de Rodi y, y, y ahí, eh, eh, dame plata para comprar Fernet, tequila, vodka. No, ahí hacemos redes de familias, que esto es difícil. ¿eh? Yo sé que es difícil y sí, a eso voy también a Mendoza a trabajar con la gente de Tunuyán, con las familias, eh, a hacer redes de familias para decir que no a aquellas cuestiones en las que está en riesgo la vida de nuestros chicos. ¿sí? Eh, ahora, sí, sí, sí, si quiere un día domingo irse a jugar a la pelota con los amigos, irse al río, ¿sí? a pescar y demás, si tiene alguna materia para estudiar, y bueno, qué sé yo, que decida y después entenderá que lo que hacemos tiene consecuencias, si es que se saca un uno, yo esa batalla no la libro. ¿Eh? Si se trata de, de, de pasarla bien, de ir a divertirse un domingo con amigos, bueno, qué sé yo. Puedo negociar una prueba de historia, ¿eh? no puedo negociar un coma alcohólico, no puedo negociar con la tristeza de mi hijo. Entonces los límites que tengan que ver con la salud física ¿eh? y, y, y emocional de nuestros hijos, ahí los ponemos y ahí no negociamos y ahí pedimos ayuda si es que sentimos que no tenemos las herramientas necesarias. Qué grave es cuando los padres no se ponen de acuerdo juntos ah, no, se sí, claro. casan, ni te digo separados Separado. y los hijos rehenes, pero juntos uh -huh. y papá dice uh -huh. sí, mamá dice no, o viceversa la cabeza del pibe es una locura porque empieza a especular uh -huh. con papá, mamá, tira floja, ¿no? Sí, eh, es el síndrome, lo que yo llamo el síndrome de Tupac Amaru, Tupac Amaru claro. es este cacique que fue descuartizado ¿eh? Eh, y los chicos así se sienten cuando el papá le dice una cosa, la mamá le dice otra y discuten y por culpa tuya con tu padre me la paso peleando y, y que sepan los hijos que no es culpa de ellos, ¿eh? es culpa y responsabilidad no culpa de los padres que no se pueden poner de acuerdo. La, fra ah, entonces, la, frase, la de... frase más horrible que creo que he escuchado es, tengo tres adolescentes, dos, dos mm. chicos y el grande, por sí. el padre, ¿no? La es... descalificación también. Es un clásico ese, ese es un clásico, ¿sí? Ese Ahí hay, ese hay, hay un hombre... Eh, un hombre que, que en lugar de buscar una pareja buscó una madre, pero bueno, problema de la pareja que lo vean en terapia de pareja o que vengan el sábado al teatro a verme con la Gise Campos, pero digo, eh, <risa> que, no, que no sufran que no sufran los hijos eh, todo el tironeo todo el tironeo claro. de estos padres que no se ponen de acuerdo, está, es lo que, que pasa. no sufren los, que no sufran los hijos el tironeo de los padres, pero Rodi creo que te lo planteaba también al revés, cuando los chicos aprovechan la situación para manipular a uno o a otro, claro, también hmm. Sí, a, a aprovechan Marisol hasta ahí nomás, ¿eh? Eh, porque en principio salen ganando, pero en definitiva y a la larga salen perdiendo, sí, porque los chicos necesitan el no. ¿Mm? Necesitan saber que bueno, si esto no se puede, no se puede. Pues, pues en la vida las cosas no se consiguen más eh, manipulando, eh, pataleando, haciendo un berrinche. Si ustedes quieren ir a pedir aumento al canal y se ponen en la oficina del gerente general a, a patalear... ¿Sí? Lo, lo sacan con seguridad las cosas en el mundo adulto no, no se gestionan ¿eh? como un chico que negocia con el padre y con la madre sabiendo que hay una fractura ahí ¿tá? entonces no les damos herramientas a los chicos no les damos herramientas a los chicos para crecer ¿sí? eh, yo siempre digo en la fisura de los padres se construye el sufrimiento de los chicos aunque aparentemente salgan ganando en realidad salen perdiendo pues después cuando tienen que gestionar conflictos de pareja, laborales en la vida adulta, no tienen herramientas. Claro, sí, Claro. No tienen herramientas. Entonces, no les hacemos un favor y, y sufren eh, este desacuerdo en los adultos que tienen que cuidarlos y tener un, un criterio uniforme para acompañarlos. Recorro un poquito de este tema para eh, hablar de nuevo de la post-pandemia. ¿Vos sabés que en la pandemia, creo... Que incluso por error a veces de nosotros los padres se perdió un poco esto de la cultura del esfuerzo. A mí me pasaba uh -huh. llegar a mi casa y ya no tenía cabeza para explicar un tema y por ahí, bueno, a ver, hagamos, resolvamos y entreguemos. Y, y era más lo que hacía uno que lo que hacía el chico, ¿no? Entonces, uh -huh. cierta cultura del esfuerzo se perdió. ¿Qué pasa? Llegan a la secundaria, uh -huh. llegan a la secundaria y directamente no quieren ir. No claro. quieren ir. Sí, ahora en... El entre Ríos, eh, donde se armó un gran revuelo Ustedes estarán al tanto Cambiaron el sistema y los chicos podían Pasar de año hasta con 19 Formosa. materias que no sé cómo sí, tienen Formosa, ¿no? Eh, Formosa era, okay, uh -huh. En Formosa eh, Digo, eh, si se saca Un uno en historia, si se lleva Historia y si se lleva otras cuatro materias Va a aprender que lo que hacemos en la vida tiene consecuencias Entonces, Muchas veces Marisol ¿sí? Los padres terminan resolviendo aquello Que es cuestión de los hijos y muy flaco favor les hacemos Mira, Los chicos sacan, ah, eh, sacan ventaja eh, ¿cómo, ¿Cómo, Te bajo la cabeza eh, Sí, bueno, venite, escúchame Venite el jueves 14.30, bueno, estás al aire No no, no, no, no podés eh, Vamos a hablar de eso en el Auditorio Silvano En Tunuyán eh, Otra libre <risas> y gratuita, invitado por la MUNI de Tunuyán Vamos a hablar de esto De, de, de cómo eh, hacer que nuestros hijos Se curtan Cómo hacer que, que, que, que aprendan Y dejar que se equivoquen que no pasa nada, en eso sí ahora cuando tiene que ir un viernes a la noche ¿eh? Eh, a, a salir y ahí hay riesgo porque va a haber alcohol y, y los amigos ¿sí? están ahí en situación ahí no negocio, ahí me pongo firme ahí pongo el cuerpo, ahora si está haciendo su tarea y no la quiere hacer vos pues mirá tranquila la serie que estás mirando ahora esa, esa falta para es, antes de hablar de, de la charla que vas a dar que ya mismo nos metemos en sí. eso esa, sí, esa, esa cosa que hacen los padres de, de, de resolver las cuestiones de los hijos y cuando ponen el límite, ¿qué sienten? ¿Sienten culpa sí. o, se, o sienten dolor sí, sí, por culpa. poner el límite? No, Porque culpa. el dolor, digo, culpa. lo, te lo, te, lo conviví, te, pero, te lo respondo, no. Pero, pero siente, eso es lo que me preocupa. ¿Por qué la culpa? culpa es una mezcla de culpa y dolor. ¿Qué, qué edad tienen tus hijos, Marisol? pregunto 13, 17 y seis meses. Bueno, bien no, <risa> no, no le han puesto no. límites a ese el de seis meses ya, me maneja. Eh, ya, ya sé lo que quiere eh, a ver eh, lo, lo, los padres los padres y las madres no queremos que nuestros hijos sufran, queremos mm. que sean felices Tan yo soy cual. padre también de hijos mucho más grandes que los tuyos soy 28 y 21 tienen los míos queremos que sean felices, no queremos que sufran Pues ya van a tener tiempo de sufrir, en algún momento no vamos a estar al lado de ellos para evitarles el sufrimiento entonces, ¿qué me cuesta? ¿Me un domingo de anoche le hago la tarea que él mire tranquilo la tele y, y no Sienten culpa, Rodi, sienten dolor, ¿sí? eh, pero en realidad ¿sí? estamos discapacitándolos. ¿eh? De esto, Marisol, el otro día hacemos otra nota y charlamos con más tiempo y, y, y te doy algunas herramientas, bueno, te, te, te llevo uno de mis libros a Mendoza, ¿sí? no, porque está, tiene que ver con está, no darles la vida a aviso. <risa> eh, es, es, ma ma mañana, el, el jueves, jueves me, a, 4, me pido el día en el trabajo, tengo que ir a Tunuyán sí, tiene que ir eh, claro, sí, es, que es que una, una city en, en, en Tunuyán eh, vamos a hablar de esto, vamos a hablar del síndrome de algún lleno vamos a hablar de darles la vida en bandeja a nuestros hijos, que no les hacemos no ningún les hace. favor, tenemos que ayudarlos a que tengan un de frustración, capacidad de responsabilidad capacidad de decisión y que entiendan que las cosas en la vida no son como uno quiere todo eso Uy, ahora, ahora sí, chivo completo, el jueves sí, en Tunuyán ¿En dónde? Jueves 14.30 en el Auditorio Silvano, entrada libre y, y gratuita, uh -huh. ¿sí? invitado por la Municipalidad de Tunuyán, <coughs> a todos los padres, madres, adultos de apego, abuelos, tíos. ¿sí? Eh, vamos a hablar de ser padres, no pares. Eh, es el comienzo de un programa que Tunuyán larga a partir de mi visita, que es Tunuyán Previene, donde se va a trabajar en primer lugar, eh, de la mano de eh, Anabela Perello, ¿sí? una colega y concejala de Tunuyanina, creo que es el gentilicio, sí, sí, eh, es. Eh, Bien, la, la salud mental, la salud mental de los jóvenes en primer lugar. Ale, Eso el a, jueves, acá, el viernes, sí. ¿Y acá en Mendoza? Sí. Ahí en Mendoza, el sábado, en Mendoza Ciudad, el sábado voy a estar con la Gise Campos con la querida Gise en la nave, la nave cultural 21 horas haciendo Sufriste por amor alguna vez uh. va a ser un gran grupo terapéutico ahí sí pueden venir, ahí no están al aire así que ahí los quiero ver eh, un gran grupo terapéutico en donde vamos a hablar de las cosas del querer quien no ha sufrido alguna vez por amor vamos a estar con la Gise en el escenario y de vuelta con la gente hablando de los amores tóxicos, de los amores sanos construyendo una caja de herramientas están las entradas a la venta y hay dos por uno ahora, sí que el que se mete ahora ya en la tiquetera es www.passline.com. Uh -huh. compra una entrada, nos manda Passline. Nos manda el print de pantalla y tiene una entrada sin cargo el día de la función. Va a estar bárbaro eh, y va, va a ser un muy lindo encuentro. Y en principio era una única función pues después yo me voy a Córdoba, a Uruguay y a Ecuador. Así Perfect. que volveré a Mendoza, pero más tarde. Ale, así que, abro a 21 más con la GC. Maestro. Genial, Ahí genial. Espero que allí estén muchos mendocinos. Beso enorme y sí. muchas gracias por este tiempo. Un gusto enorme, gracias a ustedes un, un cariño a todos los oyentes. Hasta luego.